Uh -huh. Algo que no se dio en los gobiernos del, del PDD uh -huh. sobre todo de Danilo. Usted sí. sabe que Jorge Blanco tuvo dos hijos, uh -huh. una hembra y un varón. Uh -huh. Uno que se llama Orlando Jorge Mera, y que fue nombrado en el gobierno, y la hermana que es abogada, sí. y que es del movimiento de lesbianas gay y demás uh -huh. culebra. Uh -huh ella al tomar posesión dice que le va a dar cavidad en el área que ella maneja al movimiento gay de, de esas cosas, o sea que tenemos que, está bien la tuvimos pues, un la... par de pájaros que era de la embajada pero ahora no vamos a tener el palacio felicidades <risa> Esto nuevo felicidades, muy bien hecho por Luis Abinader, el colectivo LTV, tiene su representante ahora falta señor Luis Rodolfo Abinader Corona que usted ponga como funcionario suyo en migración a un hermano del presidente haitiano para que acabe de haitianizar el país y ahí estará todo mejor y este país va a marchar como debiera entre la corrupción, los ladrones y los haitianos vamos a acabar con el país bien, buenas noches pero hay que darle 100 días estamos en tiempo de entrego. un momentito, aguántate un momento de paso ahora mismo estamos en tiempo de, ¿cómo se llama? los 100 días Estamos en ya pasó la transición ahora estamos en la tregua de los 100 días después de los 100 días le damos un año y a los dos años estamos iguales, a los cuatro nos lleva lo mismo, el mismo grupo con diferente color robando del estado, vamos a ver haciéndose rico, dígame usted la misma vaina, dígame ¿cómo? yo no, no, no te escucho bien, háblame un poquito más fuerte ¿Y qué locución fue esa la del presidente? No sé, eso fue lo más breve. Él estaba dando con sí. su consejo, como tú ves, como el que está en un anuncio eh, ah, eh, para, de campaña. Entonces, los dominicanos, nosotros pero, vamos a trabajar. Eh, vamos a ver dónde estaba la corrupción. Que haga Ustedes lo que verán, tiene ya está bueno de hablar del PLD. A, a trabajar y, a, y hacer lo que tiene hacer. que hacer, que él ofreció mucha vaina y no ha hecho nada. Ahí está. Ahí está. Eh. Estamos, todavía estamos hablándole, pajaritos en el aire no, no está bueno ya de eso este país está, está cansado, está cansado de lo mismo más justicia secuestrada hoy vi como unos idiotas celebrar un aplauso, primera audiencia de la jurisdicción inmobiliaria que es eso, virtual con un, con un pendejo, como un dictador quitó el bocito y parece un Hitler sin voz dirigiendo esto no, esto no puede seguir así esto no puede seguir así país eh, paralizado con un grupo de, de, de, de millonarios que son los que llegan ahí y diciendo a los pobres que los pobres están calificados para los puestos ah pero son buenos ay, para ay, buscar ay. votos, bueno que ustedes vean eso gente del pueblo, para que sepan por quién es que ustedes votan hora bazooka pero ven acá y qué fue lo que sí. dijo él no muy un minuto a averigua usted señor directora qué hora fue que comenzó a hablar porque tal vez estoy equivocado yo ahí él no dijo nada. Él no que su pueblo ministro y más nada. Hay que ver que hay que ver con nosotros. ¿Eh? Vamos a yo. No quiero decir ¿Eh? Con un hombre así que... No, no, no, no, no. No no entendemos, no entendemos yo. Nosotros lo jodimos. Ahí está. Miren ustedes. La... He estado viendo en estos días, ya comenté el caso de Marley Martínez, ¿verdad? Ya eso, eh, para qué leer un periódico de ayer y la pobre familia Lazario, su madre, afectado. Ahora lo que está de moda es la, y lo que se está hablando es porque la declaración jurada de bienes. Yo estaba viendo algunas declaraciones de bienes, me tomé el tiempo breve, yo ya, yo estoy que como todo lo que uno lee, basura, y la misma basura ya. Yo no escucho aquí eh, asuntos nacionales, locales. Prácticamente. Yo veo cosas internacionales, National Geographic, eh, eh, Discovery Channel, History Channel, veo RT, Hispan TV, eh, Telesur, porque uno escuchar aquí, no aprende nada, un reguero de bocina. Ahora lo que tenemos es un reguero de lambones del gobierno. Los mismos que eran sus enemigos ahora le están lambiendo para que le den una botella y muchos de ellos están guisando. Que debieran estar presos todas esa bocina que no han justificado su dinero. Pero estamos viendo que es más de lo mismo. Mucha tolerancia porque ahora él no es presidente de los presidentes, de los dominicanos. Buenas noches. ¿Cuántas cosas? Sí, buenas noches, Pitágoras. Te hablo desde Atlanta. Mi nombre es Víctor Cosa. Desde Atlanta. Y... Fue placer. Dígame usted. Sí. Sí, permíteme decir algo que nada no tiene que ver con los temas que, que están tratando, ahí, mm. pero que me tiene indignado. Su Mi suegra es una señora de 87 años. Eh, ella es fanática de un señor que hace un programa ahí, que fue alcalde. Y hay que ponerle eso aquí en el internet, en el teléfono, para ella verlo. Y hasta aquí en Atlanta ahora, de pronto se regresa para allá. Entonces, ese señor se destapó con un titular hoy, que realmente, yo digo, como una empresa seria, que se respete, tiene un agente desinformando al pueblo, ese señor entre sus titulares dice que en 24 horas, aquí en Estados Unidos, se va a estar poniendo la vacuna del COVID de manera gratuita, en 24 horas, cuando se haga una bueno, tal vez a final de año voy a salir y se... Empezar con la gente que trabaja en el área de salud, y otra gente que considera prioritaria, y después, al medio del 21, tal vez para el público general. Entonces, caramba, ¿cómo es posible que una gente esté en un programa de televisión, desinformando, hablando de mentira a la gente? ¿De dónde salió esa información? ¿De dónde la inventa? ¿Para las la gente le ya después gente así no lo tiene en el aire. Gracias, buenas noches. Gracias por llamarnos de Atlanta. Bueno, cada quien es responsable de lo que dice. Yo sostengo lo que digo porque investigo y hablo la verdad y no tengo que establecer sensacionalismo para avanzar. Pero cada quien que haga lo que le dé la gana con su espacio. Gracias a usted por la gentileza y a mano desde Atlanta. Luis Abinader habló aquí, tengo el contenido ya, a un mes de gobierno. Y parece que tiene ya cinco años en el poder. Digo, aquí es cuatro, nada más. Dijo esta noche que ningún ciudadano va a enfrentar esta crisis que atenta contra sus vidas solo. Me tienen a mí, sí, pero Luis, ¿qué tú estás haciendo para decir que te tenemos a ti? Yo te tengo a ti y tú me ayudas a pagar el colmado. Tú me has pagado la luz que sigue llegando más cara que nunca. Se está yendo más que se, como se iba, antes, se iba antes con el PLD. Tú pudiste conservar mi empleo. Se ha producido el aumento a la policía que tú dijiste que ganarían 500 dólares y un pa policía todavía anda con un pantalón roto, sin cenar, sin tener un lugar donde dormir en el cuartel, teniendo a los que dirigen como jeque y ellos con 10 mil pesos de sueldo y que le den cuenta 1.500 del plan de vivienda y mil de salud, lo que le llegan son 7 mil pesos. ¿Cómo se hace patria así? Que tenemos 30 días para arreglarlo, hablando Luis Abinader insiste en que no quedará impune malversar el dinero público. ¿Y a quién usted ha sometido? Vamos a ver. ¿Qué más dijo Luis Abinader aquí? Que quien haya malversado los fondos dominicanos van a caer presos. Ya usted lo dijo eso en su toma de posesión. No queremos ver que usted esté hablando y dando consejitos, señor presidente. Esto no es un juego para niños. No estamos jugando mariquita, ni ya, ni, ni se está jugando... Eh, eh, la cántara, ni la pelota, ni se está jugando nada de eso. La labor de gobernar es muy delicada y requiere de toma de decisiones y de sacrificios. No voy a decir más nada. La declaración jurada, yo estaba viendo unas declaraciones juradas ahí. Ustedes saben que la primera ley de declaración jurada, que data del 79, la 87-79, por eso se llama así. Recuerden que el último, los últimos dos dígitos definen el año en que la ley fue evacuada. La declaración notarial, ante un notario, y ya. Él decía lo que le daba la gana. Imperó un cambio cuando se modifica la ley y surge la que le instituye la 311-14, que genera un marco muy interesante le da límites, establece sanciones, cárcel, multas y castiga al que miente. No es que usted va a decir que yo tengo una casa que cuesta 10 millones. Usted tiene que acompañar eso, ese, ese, ese testimonio, esa declaración. Y usted tiene que decir de dónde sacó ese dinero. Porque antes se utilizaba que ponían a la esposa, a los hijos, a los choferes, como testaferro y era fácil ocultar. Ahora le obligan a que la declaración patrimonial de bienes se haga junto a la esposa. Además, usted tiene que dar cuenta de, so de todos sus activos y pasivos y justificarlo de donde lo saca. Y yo me pregunto. ¿Ustedes creen que esté diciendo la verdad Danilo Medina? Cuando dice que es lo que tiene una fortuna declarada. De 24 millones de pesos. O sea que salió más pobre del gobierno. De lo que entró. Y hay otros que tienen fortuna de 2 mil millones que uno no se pregunta. ¿Y de dónde lo sacó? Una pregunta sencilla que yo me hago. Por ejemplo, porque yo soy brutísimo en eso. Y me, me ilumino de los ilustrados. Y de los enciclopedistas de la nueva era. Mira, Germán, con 71 años y una carrera a nivel judicial, cuatro décadas, que combinó con la docencia en la UAS, dice que tiene un patrimonio de 6.6 millones. Y Jean -Alain Rodríguez, que tiene la misma edad que yo prácticamente, 45 años de edad, solo ha trabajado en el gobierno del PLD, cuatro años como procurador, y tiene un patrimonio de, cuatro, de 200 24 millones de pesos, dos villas en casa de campo sin haber recibido ninguna herencia y no se averigua, no se investiga eso. Ah, ese es el precio de poner una cámara de cuento inepta que está entaponada porque ni siquiera saben recibir la cantidad de declaraciones de bienes que tienen ahora. Y ahora, con como Abinader dijo que iba a cancelar al que no diera su declaración, están. Los PLDistas y los PRMistas, espérense, vamos a recibir a los PRMistas primero porque lo cancelan y, está esa, y eso está congestionado porque no sabe recibir una computadora esto para darle qué esencia y después estudiarlo. Ese es el problema cuando la sociedad no se involucra. Buenas noches. <risa> Mi hermano, buenas noches. Sí. Dime. un poquito, hermano, el volumen del televisor para que bien Sí, sí, ahora, entonces, ahora, entonces ahora, yo ahora. Quiero que alguien me explique ese truco y que y que ustedes investiguen. Eh, no, mi hermano, este no estaba sin comunicación, por eso tenía mucho que no llamaba, estaba sin teléfono. Mm -hmm. Dime, hermano. Este hermano sobre la declaración jurada. Una de las que yo creo que es creíble es la de Milagros, hermano. Pero el ministro de Agricultura, sinceramente, es lo máximo. Cuatrocientos y pico de millones y una cuenta de seis o ocho millones de dólares. Es increíble, fuera parte de lo demás eso es increíble y otra cosa de Luis abinader dijo que no va a seguir modificando los toques de queda para mí ya se acabaron ojalá que yo te escuche bien, hablando de eso termino ahí ya entonces la declaración jurada de bienes tiene que traer consecuencias y comenzar eso a resolverse no podemos seguir con esta ley perfecta que establece límites, sanciones, prisión, multa, nosotros permitir que le sigan mintiendo. Porque entonces yo puedo decir, ah, bueno, pues yo no voy a decir lo que tengo, yo voy a declarar menos para que nadie me investigue y no me moleste. Es que tiene que investigarse, debe existir un equipo especializado en investigación y que la Cámara de Cuentos, sus decisiones tengan carácter vinculatorio porque lo que la Cámara de Cuentos hace es que da, rinde un informe que no es vinculante. Y eso no sirve para nada. Un juez puede tomarlo o no. Un fiscal puede tomarlo como medio de prueba o no. No es vinculante. No se hace de manera profesional y profunda. Por eso es que este pueblo tiene que involucrarse primero en la elección de los jueces de la Junta Central Electoral. Vi 75 de 198 que calificaron. Eso es como una especie de de, de, de, de, de, de de motín y se va a armar un, una, una especie de, de fiesta para investigar a la gente que está proponiendo. La sociedad civil no tiene que estar proponiendo cosas y proponiendo personajes para imponérnoslo, para, para hacer como pasó con el presidente pasado, que salió de ser vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia para ponerlo porque era un ilustre, no partidista y creó una crisis que genera casi una crisis política y termina en una guerra nacional, civil, social. Cuando anula las elecciones...